Hola, gente de YouTube, aquí yo también. Este nuevo video estamos acá. Bueno, realmente no es un video completo. Realmente es como que eh, diciéndoles que pasó lo mismo del otro día. Estoy hasta la madre. De verdad, la tormenta sigue. Hay lluvias, hay rayos, hay viento. Se lleva todo. Estoy sufriendo. Y de paso, eh, tengo luz, pero llega media luz y mi computadora no. Prende, estoy sufriendo, estoy mal, desearía poder volar e irme de aquí, irme lejos, lejos, bien lejos, pero bueno, ya que estoy aquí y, y o sea, como les dije que iba a traer contenido diario, hoy no sé, si. o sea, ayer, porque hoy se va a subir no sé cuándo se va a subir este video porque realmente no sé qué pase, pero eh, hoy... Cuando sea que sea Se sube este video Para decirles que El continuo diario eh, Se va a poder cuando la luz llegue Cuando todo se normalice Porque de verdad está todo mal Y bueno, eh, ya me relajo eh, Este es un video corto Espero que les haya gustado esto o sea, obviamente no Porque son malas noticias Pero igual es divertido Escucharme enfadado Así me dice un amigo no creo, para mí no es divertido. <ríe> y bueno, en mañana si llega la luz normal, porque dijeron que iban a arreglar todo. Entonces si llega la electricidad normal, volvemos a la emisión normal. Y por cierto, la serie de Minecraft está en marcha. La estoy grabando de fondo, estaba testeando todo cómo iba a salir. Todos los mods me atacan. Eso es un adelanto. Cuando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Espérate. espérate estaba tocadísimo Topo te ataca, los pulpos, los peces Todo lo que esté en el mapa Así que va a ser muy divertido Y bueno, espero que eh, de verdad Todo salga muy bien Y nos vemos mañana en un próximo video Si es que puedo <música>